¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal Yo ya os traigo la sensibilidad de Drops, es el mejor sin duda, o sea, para mí y para mucha gente, el mejor jugador de Playstation del mundo, o sea, es una maldita pasada, es muy bueno, aunque parezca que no, en Playstation es muy complicado manejar... Lo que viene siendo el Fortnite contra los DPC, Pero de verdad, este chico fue campeón de la casca de consola Y de verdad que es muy bueno Y hoy os traigo su sensibilidad y sus controles Yo los tengo, en mi personal, eh, mi opinión, mejor dicho Es muy buena la sensibilidad, ¿vale? Me he puesto su sensibilidad exactamente igual pero solamente me he subido un poco la construcción y edición Es lo único que he cambiado Lo demás está igual igual y de verdad está Está muy OP ¿Vale? La sensibilidad es de lo mejor Y les dejo todos los créditos a Drops ¿Vale? Que es el autor de este vídeo que estamos viendo de fondo Y de la que vamos a ver su sensibilidad también Pero antes chicos quería decirles que estoy sorteando mil pavos en este mismo vídeo Hay un código escondido en este vídeo Al igual que en el anterior vídeo escondí un código que ya lo canjearon por cierto Felicidades al ganador En este vídeo hay otro código Y es el último de este mes seguramente Porque me voy a quedar pobre y no voy a poner más Este es de el especial 4100 ¿Vale? Cuando lleguemos a los 4200 subs Sortaremos otro código más ¿Vale? Así que ya sabéis Activad la campanita para que os avise antes Y que... No os quiten el código, ¿vale? Es muy importante tener la campanita porque si no la tenéis activada No podéis ver los vídeos primeros antes que los demás y le van a quitar el código Y luego me van a decir, Brian, tus códigos son muy falsos, los están utilizados, ya no sé qué Bueno, pues irse a los comentarios para que veáis que hay un ganador en el anterior vídeo, ¿vale? Y en este va a haber otro seguramente cuando se estrene, así que ya sabéis, activad la campanita que es muy importante Y ahora sí que sí, vamos a hablar de drops como mencioné antes, Drops es el mejor jugador de consola del mundo En mi pe opinión personal Y no solo lo digo yo, sino también lo dicen las propias estadísticas Que quedó campeón de la casca Y se llevó un par de dinerito, la verdad Lamentablemente chicos, no pude conseguir su configuración Pero lo que sí pude lograr es conseguir su sensibilidad, Así que espero que os valga, ¿vale? Pero la configuración, como ya he dicho No os la recomiendo cambiar como los profesionales, ¿vale? Ustedes jugar con la configuración que ustedes tenéis a gusto, vale, como yo que por ejemplo nunca me he cambiado la configuración Nada, broma, yo siempre me cambio la configuración Pero siempre la pongo a mi gusto, nunca me fijo de ningún profesional ni nada Siempre, siempre ponerse la configuración de que ustedes se sientan a gusto con ella Lo que sí se puede cambiar es la sensibilidad que es lo que hago yo, vale La sensibilidad para fijarse los demás y cambiársela un poquito A lo mejor como lo que hice yo, que me copié la sensibilidad de este chaval de drops Y cambié solamente la sensibilidad de edición y de construcción y bueno chicos, empezamos ya con la sensibilidad en el input. Control Auto Run lo tiene desactivado. Construir inmediatamente, obviamente hay que tenerlo activado. Y la vibración importante que ahí hey, tengo un amigo que no se lo desactiva. Eh, vibración desactivada, gente. La vibración al tenerla activada lo que hace es que muevas tu joystick y fallas más balas a la cabeza con el fusil. Con la escopeta, a lo mejor no tanto, pero con el fusil sé que vas a fallar y lo vas a notar bastante. Sé que a lo mejor no les gusta jugar sin vibración, ¿vale? Porque no sé, como que estáis acostumbrados ya a jugar con vibración y que se sientan cuando pica algo, el personaje o lo que sea. Pero os recomiendo que se lo quiten, ¿vale? Porque os hace fallar balas aunque ustedes no lo creáis. Bien chicos, perdonen por el sonidito de fondo que salió ahora, pero es que se me apagó como la radio Y hace ese sonido cuando se me apaga la radio, ¿vale? Pero veis de fondo lo bueno que es este hombre, siendo de Playstation y reventando a todo quien se encuentre Va muy W, va a rusear a todo el mundo Y de verdad, es muy bueno Pero ahora vamos ya con la siguiente sensibilidad y como dije chicos, utiliza una sensibilidad de construcción del 1.7 y edición 1.5 Es bastante extraña que utilice más rápida la sensibilidad de construcción que la de edición, la verdad Mirad ese truco, que ese truco de la colchoneta hinchable lo hago yo también Es muy bueno el truco, os lo traeré en un vídeo también Cómo traspasar cubos, vale, mirad, mirad cómo lo hace, pumba, y se mete dentro del cubo Es que lo hace tan fácil este hombre De verdad, es muy buen truco el de las colchonetas, seguramente lo quiten, pero es muy muy buen truco, vale como iba diciendo, utilizan 1,7 en, en construcción y 1,5 en edición Y utiliza obviamente las opciones avanzadas Tenéis que tener las opciones avanzadas sí o sí Porque si no vais como muy retrasados en el tema de sensibilidad Y os recomiendo que la activéis sí o sí ya la sensibilidad avanzada Siento que meta tanto relleno en los vídeos Mucha gente me lo dice Brian, metes mucho relleno y no enseñas la sensibilidad ¿Sabéis por qué lo hago? Aparte, si sí, llego a los 10 minutos, no sé qué Bueno, hago esto pero es que me gusta, me interesa que vean el vídeo completo, ¿vale? No quiero que vayan a ser como muchas personas, que sé que lo hacen la mayoría Ponen el vídeo, van a la parte de la sensibilidad y ya está afuera Y quitan el vídeo ¿Sabes cuánto cuesta hacer un maldito vídeo de 10 minutos? Cuesta muchísimo Sé que a mí no me pagan una mierda Ahora mismo no me pagan una mierda Y os lo digo en serio eh, No me pagan nada de nada, ¿vale? Os voy a ser sincero que casi creo que me pagan... Eh... 30 céntimos como máximo máximo en los vídeos vale como máximo en 30 céntimos no es nada eh, eh, se lo pueden imaginar no cuánto cobro más o menos es que imaginaos pero bueno pasemos de tema ya sólo hemos hablado en un vídeo así que os lo dejo por ahí seguramente en la esquina a la derecha por si os interesa saber cuánto cobro yo en youtube ahora mismo vale como iba diciendo vamos ahora con la sensibilidad normal no de movilidad que por cierto en el anterior vídeo se me había olvidado ponerlo y de verdad lo siento mucho porque se me había olvidado poner la sensibilidad de mira, ¿vale? De, perdón, de horizontal y vertical. 60% y 65%. Está bastante, bastante bien, ¿vale? Yo creo que lo bajé solo al 55 y 60. Porque me parecía un poco exagerado. Se me iba un poco un, un poco mucho el joystick, la verdad. Pero está muy, pero que muy bien. Ustedes lo prueban y ya ahí deciden ustedes si cambiarlo o no, ¿vale? Es bastante fácil cambiar la sensibilidad. Simplemente, si queréis probar. Vuestra sensibilidad perfecta Os dejo un vídeo, ¿vale? De cómo encontrar vuestra sensibilidad perfecta Es un mapa para encontrar la sensibilidad perfecta, como ya he dicho Por cierto, se me había olvidado decirlo Y es que él no utiliza potenciadores como no deberían usar ustedes Casi nadie utiliza potenciadores en la sensibilidad Así que por favor, desactiven los potenciadores Porque eso hace estropear muchísimo la sensibilidad Y no sirve para, ahora mismo, para nada Pero para nada, así que Dejen los potenciadores al 0% y al 0% Luego, chicos, él utiliza un horizontal de 13% y vertical 14% y, como ya he dicho, los potenciadores al 0% y lineal. Normalmente suelen utilizar las personas lineal y para mí es mucho mejor que exponencial. Tengo también un vídeo explicando cuál es la mejor, si lineal o exponencial, depende de vuestro gusto, que está en el mismo vídeo que mencioné antes de vuestra sensibilidad perfecta, ¿vale? Y bueno, gente, en el vídeo de hoy he puesto el código de pavos, ¿vale? No es de PlayStation, es de Epic Games. Que mucha gente me dice, ¿es de Playstation Epic Games? Pues es de Epic Games el código, ¿vale? Y lo voy a poner en pantalla, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla o incluso lo, lo podría haber puesto ya, ¿o no? ¿Ustedes creéis que lo había puesto ya el código o no lo habéis visto? Ahí no lo sé, hay que estar atentos chicos para saber cuál es el código Bueno, como ya decía, es de Epic Games, ¿vale? Porque mucha gente es de PC y claramente no son todos de Play Así que os dejo el código de Epic Games Lo voy a repetir, Epic Games... Y bueno, vamos a seguir hablando de la sensibilidad, si no habéis visto el código, o oh, a lo mejor no lo he puesto todavía, estar atentos ya, eh, estar atentos. Y bueno chicos, la parte más rara, pero la que más me gusta y es de la más importante es la zona sin uso 20% y 20%, es enorme, de verdad, es muy lenta, ¿vale? Pero eh, con la sensibilidad que hemos puesto antes va a ir muy rápido y de verdad, va a notar muchísimo la diferencia, chicos. De verdad, es muy buena la zona sin uso Aunque creáis que no, es muy buena Es exageradamente buena, ¿vale? Y bueno, chicos, el vídeo se va a terminar ya por aquí Recordar que a los 4200 suscriptores Pongo otro código de 10 euros en pavos de Fortnite Estoy a tope, ¿vale? Estamos gastando todo el dinero que me han dejado en YouTube Para ustedes, así que... Ay, madre mía, la que le ha hecho Parece de Bueno, chicos, vamos a leer los comentarios Que no ha respondido Esta sensibilidad es buenísima, bro, lo sé ya lo sé, tío. <ríe> Buen vídeo, crack. Ya tengo las, las notificaciones activadas. Estoy suscrito y le di like al vídeo. Tío, muchísimas gracias, de verdad. A todos los nuevos, todos los que comenten, soy nuevo. Os voy a saludar en el próximo vídeo. Ya sabéis que siempre sois muy bienvenidos a este canal. Pensé que eres una chica. Pues no, soy un chico. <ríe> like y comentario, gracias. Buen vídeo, bro. Sigue así. Muchísimas gracias, Fernandito. Ahí está su ID para que lo quiera agregar. No me importa el código, yo solo vengo a disfrutar del vídeo. Yoa eres el puto, vamos <ríe> Muchísimas gracias, de verdad A todos los que comenten en los vídeos Ahora vamos a saludar a los últimos suscriptores Bien, y los últimos suscriptores son Tegefur, Higen211 Emil Emilce, Máximo Bormúdez, Josué Vargas, Kimi Flow Mar Pinar, Pinar, ¿qué haces ahí? Pinar, ¿qué haces ahí? Debería ser suscrito hace mucho tiempo <ríe> Melich y Zeta Fran Muchísimas gracias por suscribiros